Mientras algo raro está pasando aquí Hoy es día de Halloween Bueno, creo que Marie le está haciendo daño a Amy No sé ustedes, desde que llegó Amy todo estaba bien Cuando llegó Marie, que es la segunda muñeca No sé si vieron el video de ayer, pero los ruidos fueron insoportables O sea, de verdad no pude dormir Ayer tuve que tomarme un té para no... Pues sí, para no escuchar nada Ayer fue la segunda noche de Marie. Y es que vean esto. Vean eh, lo que es el ojo de Amy. O sea... Está cerrado. Está... Sumido, vean eso. Sumido significa como que parece que lo están presionando. El, este, o sea, su ojo malito que le digo yo, este. Y. Y ese también ya va para adentro. Mari me da unos tremendos escalofríos, como tienen una idea. Siento que me está viendo, vean. Siento que Mari le está haciendo daño a Amy porque Amy está atada Hoy voy a hablar con Amy por el péndulo, si veo que no tiene respuesta voy a intentar lo del libro rojo Quiero saber si le está ocurriendo algo porque es que ella me da como un feeling de, de que está desprotegida o vulnerable porque ella está atada y ella no Muchas personas me han dicho que las tengo que separar Hoy definitivamente las voy a separar Y voy a hablar con ellas por separado Primero voy a hablar con Amy Me interesa saber qué rollo Y si tengo que sacar a Mari de aquí Ahorita no tiene una idea Se siente aquí, en este cuarto Donde está el ambiente bien pesado Me duele mucho la cabeza Así que pues voy a preparar el péndulo Su veladora y pues, a ver qué me dice. Mari voy a hablar con Amy primero, ¿está bien? ¿Es mi imaginación o sus pestañas cambiaron? ¿Qué, qué, qué tiene ahí? Te voy a tocar, Marie. Hola fantasmitas, todavía es 31 de octubre, oficialmente todavía es Halloween, he recibido muchísimos consejos y no sé, o sea, se contradicen entre ellos, entonces finalmente no sé qué decisión tomar eh, Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme, allá pues hay más actualizaciones porque es lo que agarro cuando algo pasa, ¿no? Pero bueno, por allá les decía que, no sé si vieron el video de ayer, si no vayan a verlo, he estado subiendo, hoy es el quinto video respecto a las muñecas desde que llegaron, y bueno, ahí les comentaba que Mari, la otra muñeca, llegó con, con unos hechizos. Y se supone que uno era de protección. Y entonces yo les decía, ¿saben qué? Es que definitivamente están atacando a Amy. Que la opinión popular sobre Amy es que Amy es buena. Y que simplemente está siendo una víctima de lo que es Marie. O sea, como que no las tuve que haber puesto juntas. No las tuve que haber como forzado a que... Pues... Um... Convivieran, también me dijeron que no les dije así De que miren aquí van a vivir y no sé qué Entonces como que no se han sentido bienvenidas Y pues definitivamente vean, vean su ojito Algo le está pasando, le cambió las facciones Se ve como triste, se ve enojada El ojo se lo están sumiendo, o sea parece que lo están haciendo así Y los ojos se le están yendo para adentro Entonces decidí hoy a como de lugar hablar con bueno, tratar de comunicarme con ella para que me diga qué es lo que está pasando y después hablo con Marie, porque bueno, eso es lo que nosotros queremos pero realmente es que no sabemos, aquí tengo la veladora porque voy a intentar hablar con ella hoy por dos medios uno de ellos, me recomendaron mucho esta aplicación este de EVP que es así como para captar cosas, pero aquí lo curioso de esta aplicación es que, o sea se la voy a acercar, le voy a hacer algunas preguntas y se supone que da palabras, o sea, no contesta así como sí, no o cosas así, sino que contesta palabras y esas palabras tú como que las tienes que buscar para ver más o menos qué significan o así. Entonces, aquí tengo mi computadora, cuando diga alguna palabra la voy a buscar para ver qué es lo que significa, o sea, no sé, le puedo preguntar, ¿eres buena o mala? o ¿te sientes bien o mal? y me va a decir así como... Bienestar o cosas, sí, sí me entienden más o menos Entonces ahorita vamos a probar eso Y de todos modos, en caso de no funcionar O de que ver de que, pues si la aplicación como que no O que las palabras que dicen no tienen sentido Ustedes ya saben que yo me fío mucho del péndulo Así que es lo que vamos a estar haciendo Y se me ocurrió la idea de que en un hilo Voy a poner uno de los botones que traía Amy Para pues hacer una conexión más grande Ok, entonces vamos a empezar con esto Tengo que hablarle, eso sí me han dicho mucho ustedes Que le hable y le diga lo que va a pasar Y bla bla bla, porque es como una persona más Y a nadie le gusta como que le pongan a hacer cosas, así que Bueno, quiero que la vean primero Vean su ojo Vean de lado cómo está sumido Volteado, cerrado, este también ya va para abajo Vean, ok Amy, voy a tratar de hablar contigo Ok Ok Me da miedo su ojo Ok, entonces vamos a ponerla aquí un poquito más cerca Me voy a hacer un poco para atrás Okay. okay, no quiere prender, se va a apagar. Okay, ya agarró. Aquí la voy a dejar. Aquí está prendidita. Ok, aquí tengo lista mi computadora y ahora sí vamos a hacer lo de la aplicación. Cabe resaltar que solo bajé a Amy y Marie sigue en lo que es su pues el, su cuarto allá arriba. Así que espero que no le moleste. Yo le dije, voy a bajarlo. Lo pudieron ver por historias de Instagram, de que luego hacer preguntas a, a Amy, no a Marie. Así se ve más o menos. Y vámonos ya al grabador EVP. Haga clic en el botón para iniciar la grabación. Ok. Amy. Amy. ¿Estás ahí? Genitorio. Genitorio. Genitorio no sé toxemia toxemia dice sin toxemia es síndrome que se produce por la presencia Toxemia era síndrome que se produce por la presencia de sustancias tóxicas en la sangre. ¿Así había muerto, habrá muerto? No sé. Amy. ¿Eres buena? ¿Te está molestando Marie? Se me fue la última palabra que me dijo porque... Sí, legal. Mutismo y ciénega. Lebrijano. Lebrijano. No sé qué sea lebrijano, no dice nada. A ver, mutismo. Son palabras que yo en la vida había oído. Mutismo es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas en determinados contextos pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen mudos. Ay, ya se me fue. Ay, Gordo. Estaba un poco nervioso hoy, la verdad. Y yo también. Ok. Esto de mutismo me, me querrá decir que no puede hablar. Porque yo la tengo así. Me estará diciendo que la desamarre vamos a hacer otra sesión y empezamos con lo que es el el péndulo haga clic en el botón para iniciar la grabación ok te está molestando Marie Galapatillo Galapatillo Dice... Gasométrico Gasométrico Galapatillo es como un bicho Que ataca Y luego... Gasométrico, ¿qué es eso? Es como que... Una prueba de gases en la sangre ¿Eso qué significa? Te está molestando Marie, Amy Quieres que te desate, Amy. Quieres que te desate? Complexionado. Complexionado. Crédito. ¿Complexionado? ¿Eso qué significa? Dice de buena o mala complexión dice constitución o conjunto de características que definen el aspecto fuerza y vitalidad de un cuerpo ok lo más relevante que pudimos sacar aquí es que dijo mutismo y varias cosas como del cuerpo ok vamos a empezar con la sesión del péndulo dejen acomoda aquí diferente y pues vemos qué, qué pasa Ok, fantasmitas, ya estamos acá Aquí está mi tabla, si se fijan No sé cómo se esté viendo en pantalla Pero así es no A los lados es sí O sea, para arriba y para abajo es no Para los lados es sí Si gira hacia acá es que sí Y si gira hacia acá es que no Bueno, aquí tengo las guías más o menos Aquí tenemos su veladora Esto está súper grabado en tiempo real Conforme va sucediendo Si me siguen en Instagram ya vieron a ver si se puede captar Pero tiene una forma de un corazón ahí bien rara O sea, no sé por qué le salió eso en la mecha Y es rojo Vayan a Instagram para que vean bien la, la historia Está rojo Y me llama la atención porque justo nos dijo eh, con, con la aplicación del celular pues, que había muerto con algo así Ok, entonces se me ocurrió que, como, como la guía para esto, usar uno de los botones que trae Amy. Ya, ay, y perdonen por la improvisación, no tenía otro hilo. Se lo puse aquí a ella. Te lo voy a quitar, Amy. Suéltalo. Es uno de sus botones. Ok, el más grandecito que traía. Eh, estos botones salieron en el unboxing del primer video cuando ella llegó. Y pues aquí está, conmigo. Vamos a empezar a preguntarle. Um, Amy, solo quiero hablar contigo, ¿ok? Bueno. Ay Dios, a ver si esto funciona. Ojalá que sí. Y que Marino no, no pase nada malo con Mari. Ok, a ver cómo así. Ok. Amy, aquí estás. Fantasmita, no sé si pueden ver mi mano o no. Voy a levantar un poco aquí. Amy, ¿me escuchas? Okay, dice que sí ¿me puedes responder? Uh, no pero sí me está respondiendo ¿Marí te hace daño? está tornando un poquito la vela pero dice que sí que sí le hace daño ¿Ella te está haciendo eso en los ojos? Sigue diciendo que sí. Ahorita voy a ir a checar a Mari. No me acuerdo si dejé una ventana abierta, creo que no. ¿Quieres que te mantenga separada de Marie? Sí. ¿Quieres dormir en otro cuarto? Sigue sí, diciendo que sí. Amy, necesito que me digas la verdad. ¿Te quieres quitar las ligas? Te puedo solo quitar unas ligas, las de las manos. ¿Necesitas defenderte? Amy, ya me tengo que ir, pero te voy a poner en otro cuarto, ¿ok? Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para um, César o Caesar G, para Diego Castillo, también para Axel Mora, otro más para Nayeli Juárez y. Por último, pero no menos importante para Mara Alvarado. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto. Recuerden que lo doy por historias de Instagram. Y acuérdense que hoy es la dinámica que hago cada domingo. Esta es la tercera eh, vuelta que hacemos para la rifa de tarjetas de lo que ustedes gusten. La dinámica es la siguiente. Hoy domingo subiré una foto en Instagram. Ustedes me tienen que ir a seguir a Instagram y darle like a esa foto. Y solamente con eso ustedes ya están participando. A las 24 horas de subida la foto, yo elijo dos ganadores al azar, me contacto con ellos y ellos me dicen si quieren su tarjeta de Google, de Netflix, de YouTube o de lo que ustedes gusten. Entonces por ahí los espero para que participen y nos vemos al siguiente.